Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en María nos anima hoy en sábado a recorrer el camino de la santidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores.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 como es perfecto el Padre que está en el cielo. De la Madre María, en este sábado de cuaresma, somos invitados a lo extraordinario, a ir más allá de lo habitual, de lo justo, de los criterios de este mundo. Cualquiera tiene un gesto amable con otro, esperando una recompensa. Cualquiera manifiesta delicadeza, cuando sabe que va a cosechar algo de vuelta, pidamos al Señor ir más allá, intentar ser perfectos, como el Padre del Cielo lo es, como la Hija, la humilde sierva, lo siguió también en fidelidad y en pureza. A ese Dios cercano, por medio de María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos.